Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a todos en esta hora. Vamos a continuar con las pequeñas reflexiones que hemos dado durante los pasados programas bajo el capítulo 6, versículo 11 del libro de Efesios, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pues en esta ocasión, nuestra reflexión la hemos titulado Ataques al carácter de Dios. La exhortación de Pablo a mantenernos firmes en contra de las, de las acechanzas del diablo se refiere a diversas tácticas que Satanás emplea en la guerra espiritual. Una de sus tácticas es cuestionar el carácter de Dios y sus motivos, levantando dudas acerca de su palabra. Él usó esto en el jardín del Edén cuando le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3 verso 1. En una simple declaración, Satanás distorsionó la palabra de Dios. Dios no les había prohibido comer de todo árbol. Ellos podían comer libremente de todo árbol excepto uno, el árbol de la ciencia, del bien y el mal. Se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Satanás siguió con su distorsión con una negación absoluta de la palabra de Dios. No moriréis. Génesis 34 4. Dio a entender que Dios había mentido cuando dijo que el pecado resultaría en muerte. Satanás entonces le dijo a Eva que si comía la fruta, de hecho sería como Dios mismo. Verso 5 La implicación de Satanás era que Dios estaba ocultando algo bueno de Eva y evitaba que lo viera y que la había intimidado con amenazas vacías de muerte y juicio. ¿Ves la naturaleza insidiosa de lo que hace Satanás? Por desgracia Eva no lo hizo. En lugar de confiar y obedecer a Dios, ella creyó las mentiras de Satanás y concluyó que el árbol era bueno para comer. Un deleite para los ojos y deseable para hacerse sabio. Entonces tomó de su fruto y comió. Verso 6. Satanás engaña y difunde sus mentiras de generación en generación, según de Corintios 11:14. Aunque es sutil, sus talentos para desecretar a Dios al discutir, distorsionar y negar su palabra deberían ser obvio para cristianos que saben discernir. No seas víctima de los ataques de Satanás. Fortalécete en la palabra a través de un estudio sistemático de la Biblia. Ríndete ante el control del Espíritu Santo a través de la oración y la obediencia a los principios bíblicos. Dios les bendiga.